Hipeko masimene, alwe naponechi jura alwe yuga simea. Lig emika table nechi. Koche simeoramwe. Ilga emika we sewel neca aranich ne. Neka we Napulig ne simsa. alwe onorumarwara. merwara. eminirka eminirika ave la ne simela. Ne simsa simsaka lico pecha na wamrugo alwe na pu we na alwe na onoru ne la heka na emigu emi guira simen pan na na nawasa ya ti guira raramri na la namamra wechano he yeño ligue ruimela ruimera ne bile natri wese matri Ligue weanimela napurigao yerwa alwe natri. Liga bien a Ruimela, honorúme justicia oramio raramli yuga. Yaco tabre namre wecaga mochile. Tabre namame nile chano kameko, pecha vichigme, niligme nera chalila. Tabre Nam hu, churga la sebre oragua alwese mati honorúme natalila. Honorúme yuga simene naptable wese tembra Ligo no wera ruimela, Churga la oragua, Tabre Natli. Tabre námeme churga chulgá co gusticia o no emi, napriga Namamra. Onorugme o no remorse. Al hué nápuno Ichli, ruimel hukrune. Irga emi lina, tabran chamra jipe. Napulig se basa al hua benirame la ruimela, su la Pecha bonet natra, benir Al hueca, benir pena puriganule, onorugme Liga bien a ruimela, araquimeo, a belibeco, gena, huichimova. Y al huaca, raramli, venirmiljucru. Y al nera chalila, napuriga, anine. Ligku cu Liga el gran ira y tembranecí. Su agua gana neonora quien Al y al guaca la que pú me ju necí liga emiruyemra. peche No vi pe tembra emi nechi. Lico aní al yerme abo y Tachir hu Rega, ña, ni, gru. Peu, pecha, y temar, hu, eminechi, Ligue, ña, ni, gru. Pe, y tembra, emine Ligaminami, ña, ni, o, no, sime si me, ora, gru. Al tembra, é, Ligue, hu, ucheras, Tachir, ruyame, ju, alargar, la, echa. Peu, cabira Table nambre Ramwe Aletra Ichga Año. Ligue susi machile ekrugme ruken hago. Rigue susi anele. Neka Anietru Peukabira pe emi Matable temio nechi. Liga nitru ne pe kabira wescachi masque temio emi nechi. Arwehu napu emi abopiruke mochi. Neka Arabishani igru. Emi kan alamra ligaminami asirga se mochimra. Nobi alwe alamri, Napu tablu yera mehunechi. Alweka asirga ganilga mochimra. Nuhubaka kuwer rar salga mochimra emi. lige bilemu kira nermli nisa. Asirga se weka tti mehum. Rachum kame ukomio. Napu marra negas gaka, liko mawekawa mehu alwe Masirga Rasalga time mehun Napugiti mocherlime alwe utatri. Alarga hukru em Yuga. Hipeko mochikru emi. Nobispe wekura asirga rasalga mochimla. Emi ligaminami, table wesiga inamra, emi se welegmine wa uchechosine. Napulig se barra weli, liko maspecha rukemra emi nechim. onorug marwara machura venira asimen Llega el hueco no onorúgme, Napu ligue emi tan sabile tabri. Napu nigmehu hu al ne. Emi la biclepi natega mochisaka. Penechichu natega. Ligue emi la igua nura Napu Emi kata cho tanigru onorúgme. Pechachok la biclepi kame emi. Hipeko la jucru tanlea. Yate nejimla. Ligue emis que yate chigón ligasirga sirga naremra narembra emi. Nekas te napulig na puligibijijena wichimobasga napurga natamra natambra emi chulgasko ne talila. No bispe we alargar alargarra ne. rabi wigme rachamorane, raecha mora emi chulgasko nena onorugme. Emi karra tanimlijukru onorugme. Nekchik yuganatga. Neka Tanamra onorugme Napurga emigu irmla Onorugme wegalemi huemi. emi. Onorugme emigalegru, Napugiti Emika nechigalemi kame Lig emika wela vischigle neira rachalira. Emika la machigru onorugme bestelchika nawagmeskone. Neka onorugme bestelchika nawatrum. Ligeka wichimova nawatru ne. Lig hipeko masime orane. Masku no onorugme bestelici. Liga alwiera meka anili. Hipeko la nam tme ra ichamwe. Bwera nambria ramue ichli. buera machru mueca suwabga la namio. Mweka wwela machya l nata mochigo ra lamri. Asir gara ne rukenli tachorugrichi. Alkeri ra machia onorugme bestelchika na wagameskomwe. Liko esusi rukeli. La bichabichiga Emi. Mas pewe Emi, mas pecha na mochimra. Acir laga mochimra Emi. Mas bichnelia remra Emi nechi. Novi alwe nora o norume, si chihuastiko ne yuga. queri table bichnelia tine. Neka yera ichliru wigru na Emi la sebre nimra, Tabre huetkat natami. Ligaminami na purga la natami nimra Emi. Emika sirga Rezi Nilmra Wichimoba, Novi seweka mochiwa go se hueca mochigua go. huerga mochiwa table se napugiti neka machumergme arwe chatri natli.